sus frutos necesarios y, y eso es más que obvio las infecciones lo dicen ahí la los muertos están ahí contados o sea los muertos contados eh, ahí todos sabemos que puede haber otro un subregistro pero los contados son muchos eh, eso no, no hay duda a principios de febrero ya había 115 116, 116, 116 muertos 17 muertos eh, y vemos que la esperanza de, de controlar esto está a la vuelta de la esquina, que son, eh, el, va la vacunación, la inmunización eh, masiva, eh, no solamente de la República Dominicana, sino de, de todo el globo terráqueo. Y vemos con un poquito de, de, de responsabilidad civil se podría decir que somos prácticamente la, los responsables de que esto... Eh, ha, ha llegado un momento que eh, no tiene no se tiene el control eh, firme de la situación porque las muchas variantes entre ellos nosotros eh, somos difíciles de cumplir simples órdenes simples o simples eh, no órdenes sino simple eh, sentido común de la de preservar la vida y el cuidado yo sé que tenemos un año ya de eso y el año y al ser tan largo, y vamos perdiendo el miedo, viene el periodo de adaptación del ser humano que, que prácticamente se transforma transform, a sí mismo como se transforma su medio, como se transforma su, su, su entorno, se transforma a sí mismo y ya hay una pérdida de miedo a la situación, hay un eh, escepticismo, la información que nos llega es una información quizá que no sea la adecuada, las autoridades a veces no tienen la capacidad de llevar la información, porque eso lo hemos visto, vemos mucha gente en las redes sociales opinando más que las autoridades competentes. Las autoridades competentes esperan que la gente hable para después ellos emitir un, un, un comentario o un juicio o una, una información sobre la situación actual y por eso vienen los comentarios, vienen eh, las especulaciones, viene todo eso. Ah, ah, en ese momento yo se podemos decir que esa es, es, el, tanto el gobierno pasado como este han tenido un mal manejo eh, informativo del proceso que estamos viviendo casi un año. Pero lo que más nos interesa es esto. Eh, donde ayer, día de ayer, eh, el, el ministro de Salud, el señor Brutal Arias, eh, nos dice que las vacunas no tienen fecha, de, de, de llegar a nuestro país no por el gobierno y eso estamos claros y hemos visto titulares internacionales que los gobiernos de países eh, de tercer mundo, países pobres han tenido problemas para que le cumplan no para pedirlo ni comprarlo, para que le cumplan con el pedido que eh, en, su, en su fecha en su momento, fíjense bien nosotros tenemos pedidos desde de de noviembre de, de marzo de, del año pasado y, y, y mira dónde aún tenemos, tenemos que las eh, no nos han cumplido en ese sentido, porque tanto la Novax como la, la de Pfizer como la AstraZeneca han tenido, eh, han sido prácticamente insuficientes su fabricación para la gran población que, que está pidiendo. La, la, la vacuna en sus países principalmente, países desarrollados, países ricos, han dejado sin vacuna a los países desemboundistas. Y eso es una realidad. Y eso, bueno, te ve, si usted ve los periódicos internacionales, se da cuenta de que esta situación de que la vacuna no haya llegado no es problema del Estado, no es problema del gobierno ni tampoco del ministro, sino porque están así, que ya hay países eh, sudamericanos que han... han, en, han mm, eh, puesto sobre la mesa unas posibles demandas a esas eh, empresas, a esos laboratorios que eh, de una manera u otra han incumplido con la dosificación de la compra de la de, la, de las vacunas. Se prevé, se prevé que este país ya tiene eh, prácticamente eh, contratado más de 20 millones de dosis de, de las vacunas, sin embargo, eh, ...las tres empresas que van a suplir estas vacunas... Eh, ...aún, aún no, le han, no le han dado una fecha eh, segura de su eh, envío a nuestro país. Por lo tanto, no estoy justificando la declaración de brutal covaria ...ni estoy justificando la condición. Ellos van a tener que seguir presionando... ...van a tener que hacer los prestos que han hecho otros países... ...suponerle eh, por incumplimiento... Eh, comercial eh, presiones ya sea nacionales e internacionales porque eh, los países eh, ricos los países desarrollados no pueden no pueden acaparar eh, una, un medicamento que es eh, para la humanidad un medicamento una la única la única que puede eh, eliminar eh, esta situación que tenemos que es esta pandemia del covid 19 las vacunas sin fecha de envío a la República Dominicana no es problema del Estado, sino una situación a nivel mundial que tienen estas, estos laboratorios. Y también de que esto es desgraciadamente y desgarradoramente, podemos decirlo, que esto eh, es política y es comercio. Bueno, ahí está. Siguiendo en la misma línea de las vacunas, contra el COVID-19, en algo hay que hacer un stop y detenerse. Eh, los dominicanos nos caracterizamos por ser eh, muy habilidosos. Y hay algo que, la ha llamado, que las autoridades han encargado de llamar la atención. En el día de ayer salió esa información en los medios de comunicación y es cuando dicen que solo el Estado dominicano... Tiene facultad para importar, para traer vacunas anticovi a la República Dominicana. Y qué bueno, qué bueno que las autoridades hacen, hacen esa aclaración, porque hay que recordarle que sea mañana, cuando lleguen las vacunas, se tiene previsto que éstas sean de manera gratuita. Si bien es cierto que posiblemente hayan muchos sectores de la población que estén. O estemos desesperados porque la vacuna llegue, porque es la única forma, la única vía de detener eh, este contagio, y verdad, y hasta lo que conocemos también, eh, que podamos, aún eh, habiéndonos contagiado después de estar vacunados, pues podamos eh, subsistir, sobrevivir ante esta pandemia, que es el COVID-19. Es interesante esto que dicen las autoridades, que el día de ayer pues fue, eh, eh, estas declaraciones fue presidida por la vicepresidenta Raquel Peña, quien es la coordinadora del Gabinete de, de Salud, acompañada de Jenny Bernice, quien es la procuradora eh, de persecución de la Procuraduría, cuando dieron las declaración y la advertencia de que van a perseguir tanto instituciones, empresas o personas que se pudieran dar a la tarea de comercializar o traer vacunas al país con fines de, reitero, de comercializarlas. Así que es interesante esta advertencia porque me imagino que desde ya hay muchas empresas, muchos comerciantes, que las déjame decirte que las empresas que, que fabricaron fabricantes de vacunas tienen sede en República Dominicana, o sea. Son laboratorios que trabajan. Claro, en la eh, eh, eh, y a través bueno. de ahí, óyeme, eh, este mundo es pequeñito, eh, claro. van, a, van, a, van a buscar la forma, los contactos, la vía de poder conseguir para, mientras tanto, mientras un sector llega a la vacuna, se está vacunando de manera gratuita y otros, por lo que yo acabo de decir, que pudieran estarse uno desesperando y quisiera estar vacunado antes de que pueda ser tocado, impactado por esta pandemia pues va a llevar a que mucha gente, en el caso de que se permita o que desaprensivo utilicen esta acción esta para comercializarla, pues ya de hecho lo deben estar haciendo. Porque como tú señalas, Sergio... Eh, sí. Por ejemplo, está Pfizer, están altas, Pfizer, todas esas empresas, farmacéutica, esas farmacéuticas sí. tienen y representantes ustedes. en la República Dominicana. Entonces, eso sería, se le haría menos difícil a esos desaprensivos poder hacer contacto eh, y comenzar a comercializar esta vacuna. De manera que ahí están la observación que hacen nuestras autoridades, sobre todo la vicepresidenta que que quien coordina los trabajos eh, con respecto a, la, a esta pandemia en el país y acompañar a su lado una mujer eh, dura, ¿verdad? Que es, sí. Jenny Bernice, que todo el mundo conoce en el país la forma de actuar y cómo eh, sabe cumplir con la con la ley. Así es que a evitar que desaprensivo, reiterar, eh, yo digo desaprensivo entre comillas, porque... No, no, pues eh, aprovecharse de una situación especial. Claro, claro, entonces personas con la influencia, las condiciones y la capacidad para poder incursionar en el negocio de la venta de vacuna en el caso de que se la pueda permitir, porque para traerla deben pasar por la aduana, ¿verdad? No, no, y también, oh, Víctor, que oh todavía no hay, no hay permiso.